buenos días, sean todos bienvenidos a su revista diaria Diálogo Matutino. En el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Santo Domingo conversando con el doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del Comité Político del PLD y ex-rector de la UAS. Y como muchos dirían, una reserva nacional por los conocimientos que tiene guardado y en el día de hoy vamos a conversar con él sobre esos conocimientos. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se siente? Buenos días, me complace de verdad poder comunicarme con los amigos tele-oyentes de tu programa. Según me dicen, ¿verdad? Tú has logrado impactar mucho en las provincias donde tiene alcance este, estos canales. Sí, muchas gracias. Y gracias por aceptarnos aquí y recibirnos en el día de oh, hoy. Por favor, tú me haces el honor a mí. Doctor, eh, recientemente eh, usted escribió un artículo donde usted expresaba de que el PLD se estaba corriendo el riesgo de salir del poder por varias décadas si se abocara nuevamente en una modificación de la constitución y una reelección. A raíz de, de ese artículo, de ese escrito, han surgido algunos acontecimientos puntualmente. Podemos señalar en el caso de la ciudad de Santiago, pues durante el fin de semana pasado se instaló una valla promoviendo una repostulación de nuestro presidente actual, el licenciado Danilo Medina, y eh, un ministro del gobierno también dio unas declaraciones donde afirmaba de que no se descartaba absolutamente una posible reelección. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que podría estarse dentro del PLD cocinando la idea de una posible reelección? Bueno, eso tiene dos implicaciones esenciales hay una implicación de orden legal constitucional donde la reelección ha estado prohibida, pero decirle a este pueblo que la reelección está prohibida cuando la constitución fue cambiada a los fines de facilitar la reelección para el 2016, es lo mismo que decirle bueno, eso puede cambiar, y es verdad. Lo que sin embargo ocurrió en el 16 no puede repetirse más. ¿Qué ocurrió en el 16? Bueno, la Constitución establece en el artículo 272 que cuando se va a reformar la Constitución en varios temas, entre ellos relativos a derechos fundamentales, debe hacerse un referéndum. Entre los derechos fundamentales el Tribunal Constitucional ha incluido el derecho a elegir y ser elegido y lo hizo en una sentencia del 2013, para precisar en vista de que en la Constitución hay capítulos relativos a los derechos fundamentales y este, el relativo al derecho de elegir y ser elegido, no está en esos capítulos sino previamente. Lo hace el Tribunal Constitucional, el artículo 272 incluye el tema de los derechos fundamentales. Y ese artículo 272 en, en los párrafos, párrafos subsiguientes, el 1, el 2 y, y el 3, creo que son tres párrafos sí, establece que la Junta Central Electoral convoca al el referéndum y una vez la Asamblea Revisora echa las reformas pertinentes para llevarla a un referéndum a la aprobación o rechazo del pueblo dominicano con sí, un sí o un no. Eso significa que para modificar la constitución en ese sentido debe tener el aval del pueblo dominicano o de lo contrario no se está legitimando lo que se está haciendo. Dice ese mismo artículo 272 que ya sometido al referéndum y en caso de aprobación es cuando entonces la asamblea proclama y publica. Es bueno que se entienda esto. La proclamación es cuando la asamblea dice, estas son las reformas. La publicación cuando se difunde la información. Y es un mandato de ley y es un mandato constitucional hacerlo de esa forma. Entonces, la constitución es la ley suprema de la nación. Y como ley suprema tiene que ser respetada en lo que ella establece violar un procedimiento constitucional de esa naturaleza implica muchas cosas. Y yo creo que ahí hubo esa violación al procedimiento constitucional, que penosamente en nuestra sociedad apenas nos estamos poniendo en orden en muchas cosas, no hay la cohesión de vida en el Estado, no hay la cohesión de vida en las instituciones de la sociedad y eso hace posible que esas cosas pasen por debajo de la mesa. Se aprobó, se proclamó sin haber sido sometido a un referéndum. Eso no puede suceder más. De ninguna manera. Por tanto, no estoy diciendo si es un tema de reelección o no reelección. Estoy diciendo que debe ser un tema de legitimación. El pueblo dominicano es el gran soberano. Y lo dice la Constitución. ¿Dónde descansa el poder del Estado y el poder de un presidente? En el pueblo dominicano. El pueblo dominicano es que aprueba o reprueba en otro orden aquí se está olvidando de algunos componentes importantísimos ya voy entonces al plano político el PLD es una totalidad es el partido más importante de la vida dominicana pero en este momento hay dos situaciones en el PLD de un lado nosotros hemos cualquierizado al PLD porque no le hemos dado vida al PLD para que se convierta en una organización dinámica. La participación de los compañeros en el partido es pasiva, ni siquiera, ni siquiera se, se puede hablar de participación. Los organismos no se reúnen. Hemos estado trabajando en eso a fin de activar el partido. Entonces, por eso hablo de cuerquierización del partido. Pero de otro lado, hay gente que se está manejando justamente desde funciones públicas, y funciones públicas muy importantes, donde desconocen lo que es el PLD. Y hasta desconoce lo que es la actividad política. Hablar en este momento de reelección, una torpeza. ¿Y cómo se le ocurre a un ministro de Obras Públicas decir que esa posibilidad existe? En el momento más cuestionado del gobierno dominicano. O sea, el movimiento verde toma cuerpo por lo errático que hemos sido en los últimos tiempos. Un cuerpo ha tomado tal cuerpo que ha hecho grandes movilizaciones en Santo Domingo, en Santiago, en San Francisco, y se anuncia ahora en Asua. Y yo digo, qué bueno que hay una fuerza política o una expresión política, si se quiere, este, no definida como partido político, llegará ahí, pero ahora mismo no lo está, que haga un contrapeso, que nos haga un contrapeso. Ese movimiento reclama el tema de la, de la corrupción, y la impunidad. ¿A propósito de qué? A propósito del caso de Brexit. ¿A quién se cuestiona cuando se habla del caso de Brexit? ¿A la oposición? No. Obviamente al partido del gobierno. gobierno. Correcto. Entonces, en este momento, cuando el gobierno se ve más afectado y el PLD se ve más afectado en su imagen, en su posicionamiento, salen con un disparate de esa naturaleza. Eso no tiene un sentido político. Es una torpeza. A veces pienso que alguna de estos amigos que han llegado al poder sin tener unas raíces, sin tener arraigo en el PLD, por ejemplo, ¿no? los nuevos PLDistas? Sí, y no, y no PLDistas, porque también son gente que han llegado a las posiciones públicas desde la sociedad civil. Y otros que, bueno, se engancharon a ser PLDistas a último momento. No se dan cuenta repito, de un, de un componente esencial. Eh, todo tiene su momento para plantear las cosas. Y lo que se ve más bien es, se sabe que el poder, el poder es arrogante. Siempre el poder es arrogante. Por eso que muchos periodistas dicen siempre estoy contra el poder. Aunque estén ahí lo que ayer yo defendí. Porque el poder es arrogante. Y eh, se ve mucho más arrogante cuando desde el poder se habla en desconocimiento de cuál es el contexto político que se está produciendo en la sociedad. Eh, a mis compañeros muchas veces les he dicho que aunque usted tenga la razón en un hecho cualquiera que se esté dando, por ejemplo, un incidente con un tercero, etc., pídale disculpa aunque usted tenga razón. Porque... El poder tiene que reflejar una manera sencilla de manejarse. Eh, y además hay que ser humilde. Humilde en el sentido que también yo acudo al diccionario de la academia para hablar de humildad, que es reconocer debilidades. En este momento nosotros como partido en el gobierno tenemos debilidades. En este, en este momento nosotros como gobierno tenemos debilidades. Es una arrogancia salir con que hay que hablar de religión. Doctor, ¿y usted no opina, viendo eh, este escenario actual en su justa dimensión, de que de cierto modo el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, pues ahora viendo lo, lo que está aconteciendo, tuvo la razón cuando dijo que de aprobarse una modificación a la Constitución, pues nos estaríamos arriesgando de que un candidato se quedara en el poder perpetuamente? Sí, así es, así es. Ahora, eh, eh, a propósito de Leonel Fernández y a propósito de lo de Diandino Peña en el caso de Alicia Ortega, ya que tú lo traes a colación, déjame yo entonces decirte lo siguiente. Nosotros venimos insistiendo con que en el país se está aplicando este el guión brasileño. El, el guión brasileño se diseñó en Atlanta en el 2012 y consistía en que las fuerzas conservadoras del continente latinoamericano estaban perdiendo las elecciones de las fuerzas progresistas y ellos decidieron llevar el debate político en vez de a las urnas a los tribunales y cada uno empezaron a buscar jueces favoritos y acordaron empezar por Brasil y en Brasil vimos que Lula, que gobernaba, cuando sale del gobierno, apoya a Dilma para que sea la elegida. Vemos que aquí Leonel, cuando va a salir del poder, apoya a Danilo para que sea elegido. Luego atacan a Lula en, en, en Brasil, atacan aquí a Leonel. Pero finalmente Dilma no se reelige si no es con el apoyo de Lula y Danilo no se reelige si no es con el apoyo de Leonel Fernández. Eh, y debo enfatizar, enfatizar el caso de Leonel, porque algunos de los acláteres cercanos a Danilo Medina han dicho como que Danilo ganaba solo. Que no necesitaba el apoyo del doctor. Y yo tomé los numeritos porque es verdad que las matemáticas no se equivocan. Sacó un 62% Danilo, el porcentaje más alto que se ha sacado. Pero un 50% de eso es del PLD. Y el otro 12% de las fuerzas aliadas. Ese 50% del PLD, yo decía y digo, ¿y cuánto era de Lionel? ¿Un 35%? No, no. He dicho muchas veces. ¿Un 20%? Tampoco. Vamos a dejarlo en un 15%. Que nadie puede creer que la fuerza de Lionel en el PLD sea de un 15%. Imposible. Pero vamos a dejarlo en un 15% réstele 15 a 62 y le da 47 o sea que hubiésemos y, tenido una y, segunda vuelta exacto, una segunda vuelta ahora bien pero es, es, que, es, que, es que nubla, el poder nubla ahora bien, ¿qué pasa? En, empezaron para poder Danilo reelegirse, atacaron a Lionel para poder Dilma reelegirse, atacaron a Lula pero ya reelecto Dilma y ya reelecto Danilo, decíamos: los cañones van contra Dilma, y así fue, la sacaron del poder. Aquí los cañones van contra Danilo, y así es. El caso, el caso Alicia Ortega tiene que ver justamente con un esfuerzo de desviar este, el curso de los acontecimientos. En vez que de que las cosas sigan contra Danilo, la quieren llevar a que la cosa vaya contra Leonel Fernández. Eh, perdóname, déjame yo precisar esto porque yo sé que los televidentes a veces quisieran que ustedes cuestionen mucho pero yo quisiera precisar sí, lo que sí. estoy diciendo eh, en, en junio julio del año pasado yo decía eh, que los papeles de Panamá querían endosárselo justamente o implicar a Leonel Fernández los papeles de Panamá toda la información sacada por Alicia Ortega y que presenta ahí relativa a Diandino Peña, que además trata de tejerla y haciendo un esfuerzo para crear vínculos, y no termina creando un vínculo entre el metro y las empresas de, de Diandino Peña, ha sido básicamente para finalmente tratar de involucrar a Leonel Fernández, porque Diandino es un hombre cercano a Leonel Fernández. Y yo me pregunto, oígame, pero... ¿Y por qué no sacamos también informaciones de gente que ha hecho enorme fortuna en este país sin mucha explicación? Porque están de aquel lado. Yo creo que lo de Alicia Ortega es una quirinada. El primer acto del teatro fue lo de Quirino, el segundo acto es lo de Alicia Ortega. Y eso conduce a una sola cosa, a lo que he dicho en otras ocasiones, a sacar del poder al PLD. Conduce a eso, a que Danilo no Danilo saca al PLD del poder. En este momento, quiero reiterar eso, el PLD y el gobierno están lastimados ante la percepción, ante la sensibilidad del pueblo dominicano. Estamos en una condición en que nosotros debemos de rehabilitarnos, no desatar una situación de esa naturaleza, para que terminemos desgarrados internamente. Eh, doctor, eh, mucha gente se pregunta, porque la mayoría de cuestionamientos que ha recibido el doctor Leonel Fernández vienen desde la sociedad civil o disfrazados desde la sociedad civil. Mucha gente no, se, en, no entiende por qué en este gobierno del PLD la sociedad civil tiene una participación tan amplia. Se podría decir que la sociedad civil vive dentro del gobierno, ¿o eso es lo que mucha gente percibe? No, participan porque realmente el gobierno no solamente es para el PLD. El gobierno es sencillamente para el pueblo entero y la sociedad completa. El que se utilicen y se involucren de la sociedad civil no es el cuestionamiento. No, el cuestionamiento puede ser el papel que hacen algunos de estos personajes tratando de estimular un enfrentamiento entre gobierno y partido simplemente para ellos tener y tratar de tener más fuerza en el gobierno que ese es otro aspecto de la cuestión eh, tampoco los golpes han venido de la sociedad civil no, han venido del mismo litoral del mismo litoral nuestro así no así no, estamos eh, eh, es como <coughs> la, decía Von Bosch y algunos doctrinarios de la política lo señalan que no hay cosa que se parezca más, la guerra y la política. Es más, soy de los que cree siempre que como un conflicto político no se resuelve, termina una guerra. Y la guerra es para finalmente darle una salida política a las cosas. De ahí que, por ejemplo, el tema está en que Venezuela hemos sustentado la tesis, la idea, el respaldo a Leónel Fernández, en cuanto que ahí debe haber diálogo. Si ahí hay diálogo, no hay guerra civil, no hay intervención militar. Porque después de cualquier acción violenta, de cualquier tragedia, pues lógicamente entonces vamos a sentarnos de nuevo. Hay una lucha de poder en Venezuela. ¿Qué hay en el PLD? Una lucha de poder. Una lucha de poder. Y esa lucha de poder no percibo una cosa clara de un lado. Yo digo que cuando dicen que Leonel Fernández no pelea, yo digo es un hombre prudente. ¿Por qué tiene que pelear con sus compañeros? Él hace un esfuerzo de ser presidente de todo el PLD. Él ha dejado a Danilo gobernar, no interfiere con Danilo Medina. O sea, ¿y por qué los, los, los, las piedras, los chinazos y los cacarazos vienen del otro lado? No, es del otro lado que vienen. No es solo, no es solo sociedad civil. Es, del otro lado, es un afán desmedido porque están embriagados de poder. Embriagados de poder. Gente que no sabe de política. Porque Gonzalo Castillo, el de obra pública, no sabe un ápice de política. No sabe. Y si te sigo mencionando, tampoco José Ramón Peralta. Y si sigo, Gustavo Montalvo mucho menos. Son, son gente que ni siquiera tecnócrata o burócratas son son improvisados, y lo malo no es que ellos, y lo malo no es que ellos sean eh, eh, eh, improvisados, ese sería su problema, es la función que ocupan. ¿Y cómo se le ocurre al de Obras Públicas plantear el tema de la reelección? Es una locura. Bueno, planteaba que no está descartada absolutamente la reelección, entonces, la pregunta que mucha gente se hace... Perdóname, constitucionalmente, ahora yo soy el entrevistado que te entrevista a ti. ¿La constitución prohíbe o no la reelección? Lo prohíbe actualmente. Entonces, si lo prohíbe si lo prohíbe la constitución, ¿no es a eso acaso una cosa peregrina plantear eso así? O demuestra, no es peregrina. Sí. Ajá. ¿O demuestra la debilidad que tiene no, la Constitución. No, demuestra la intención política de dañar, de dañar un proceso y hacerlo hasta sin referéndum. Entonces, doctor, mucha gente se pregunta, porque hay que, hay que admitir que el doctor Leonel Fernández, eh, ex presidente de la República en tres ocasiones, goza de un segmento de la población que le sigue, que lo admira y que aspira a que el presidente Fernández vuelva a ser presidente de la República. Y lo que mucha gente se pregunta, la inquietud que tiene es, si el doctor Leonel Fernández estaría en condición de recibir otro golpe interno y no pelear para volver a obtener la candidatura? Mira, para él, lo sé porque lo hemos conversado, el, su tema no es el tema de la candidatura, su tema es el tema institucional, el respeto a las normas constitucionales y a los valores en la sociedad. Si para eso él tiene que dejar de ser candidato, deja de ser candidato. Su problema no es priorizar la candidatura, eso no es su problema. Danilo no gana en el, en el 12, que estaba 20 puntos por debajo de Hipólito, si no se tira a la calle Leonel Fernández. Danilo no gana en el 16, si no se tira Leonel Fernández a la calle en abril del 2016. O sea, le dio apoyo y le ha dado apoyo a Danilo Medina. O sea, con eso quiero decirte que el interés de Leonel ha sido en todo caso, fortalecer la presencia del partido en el gobierno. Pero si desmantelan al partido, desmantelan al gobierno y hacen un desastre en esta sociedad, ahí lo que hay es donde todo el mundo va a naufragar. Y eso, en todo caso, tiene una gran disposición, Lionel, de que eso no pase, de que eso no pase. Y hará lo que tiene que hacer para que eso no pase. Y eso me consta a mí. En consecuencia, eso significa ya no es un tema si él quiere o no ser candidato. Esto es un tema de que la nave va por un rumbo equivocado en medio de una tempestad. Y la tempestad es que Odebrecht, el tema de la corrupción, que los temas de la inseguridad ciudadana, una serie de temas que se juntan y es así. Y el gobierno baja de posicionamiento. Al bajar de posicionamiento puede llegar arrastrándose por el suelo en el 2020, donde todo el mundo puede pensar es para afuera que va ahora mismo usted le pregunta al pueblo dominicano cómo se siente frente al PLD y le va a decir en sentido general que están desanimados que se sienten lastimados y nosotros tenemos que recuperar la confiabilidad del partido, del partido. si el gobierno está en manos de Danilo y su equipo que ellos recuperen la confiabilidad del gobierno el papel de nosotros es el del partido. Y si eso ayuda al gobierno, formidable, formidable. Aquí hay un desafío para los PLDistas. O jugamos todos, se rompe la baraja. Doctor, eh, usted recientemente dijo en un artículo que escribió de que debemos recordar de que es el PLD que está en el gobierno. Y ciertamente... Yo que leí parte del artículo me sentí sorprendido porque es más que obvio que es el PLD que está gobernando. ¿A qué usted se refiere con subrayar que lo ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso ha dicho de que debe haber un acercamiento partido gobierno, gobierno partido y ahora nos recuerda a los dominicanos de que el PLD está gobernando? No, es que el partido oficial de gobierno es el PLD. Si Tú le preguntas a cualquiera quién ganó las elecciones, el PLD. ¿Quién gobierna? El PLD. Es más, yo puedo decir una cosa, penosamente el único partido existente en este país es el PLD. Los otros no acaban de cuajar. Y el PLD está en una condición tal que el sistema democrático puede sucumbir aquí, si el PLD sucumbe, porque está apoyado sobre el PLD. La democracia está apoyada sobre los partidos políticos. Son quienes tienen facultad legal y constitucional aquí donde quiera, para postular los candidatos a elección popular. Y en consecuencia, si los partidos no funcionan, eso no funciona. Si no funciona la democracia, aquí se entra en una situación de ingobernabilidad. Entonces, el PLD es el partido de gobierno. Una cosa es lo que yo estoy señalando, no lo estamos haciendo bien. Ni como partido ni como gobierno. Porque eh, las cosas, el esfuerzo que puede hacer el presidente de la república es una cosa. El esfuerzo que puede hacer el presidente del partido es otra cosa pero hay una serie de situaciones que se ven tejiéndose que son las que crean una forma de, de rechazo, y hasta de conflicto y confrontación interna. Interna, digo, en la relación partido-gobierno. Interna, digo, dentro del mismo partido, y puedo decir que hasta dentro del mismo gobierno también. así Ahora, yo digo y repito, y quiero repetir de nuevo a propósito el guión de Brasil. Ahora mismo hay un segundo acto de una tragedia política. El primer acto fue Quirino. El segundo acto, que es esto de Alicia Ortega, que es una quirinada también. Entonces, eh, pues ese no es el camino que quiere el pueblo dominicano. El pueblo dominicano quiere que le construyan, no solo su democracia, sino su bienestar. El compromiso de este partido fue ese. Y yo no voy a cejar en cuanto a reclamar eso, porque Estuve ahí sentado en una silla cuando este partido se constituyó y las reuniones se avizacían en mi hogar. Yo tengo una responsabilidad histórica a los fines de que este partido no sucumba y debo hacer un esfuerzo. ¿Me sienten desafiante? Bueno, pues sí, estoy desafiante y, ten, y tengo que hacerlo de esa manera, no de otra. Ahora, ¿dónde está el desafío? Repito y con una expresión de Juan Bosch te la repito de nuevo o jugamos todo se rompe la barra eso verdad. significa que respetar las reglas de juego y las reglas de juego están establecidas por ejemplo en la constitución usted quiere modificar la constitución para reelegirse usted tiene que hacer referéndum. si el pueblo se lo aprueba entonces usted está legitimado por el pueblo dominicano no se lo aprueba es para afuera que va ¿me explico? entonces el, el tema es ese eso fue lo que no se hizo y eso es para, parece que se quiere repetir. Si eso se quiere repetir, bueno, es un camino equivocado. Y digo se quiere porque hay más señales de sobra para eso. Señales de sobra. E inclusive la ley de partido como siquiera aprobar es con primarias abiertas con el padrón de la junta central. Electoral. Abierta para todos los partidos en el mismo No, día? abierta con el padrón de la junta. Con el padrón de la Si junta. los peledeístas van a votar no votan con el padrón del PLD. Cualquiera entonces puede votar para darle al PLD el candidato que debe darse su propio partido. ¿Te explico? Porque cuando se hace con padrón cerrado, es decir, con el padrón del partido, son los PLDistas que están eligiendo sus candidatos. Y aquí ha habido una sustitución de los órganos del Estado por, el par por los partidos. Los partidos en su capa incapacidad y araganería este, han creado una situación problemática para los mismos partidos. Las cúpulas partidarias, que son oligarquías partidarias, no, tienen, no, no, no dan paso a la democracia interna. La Constitución de la República ordena democracia interna a los partidos políticos, artículo 216. Y los partidos no tienen democracia interna. Como no tienen democracia interna, se inventan el voto preferencial, lo que significa... Que si el partido me va a presentar los cinco candidatos por la cúpula partidaria y, y, y es sin voto preferencial, se vota por el primero, después por el segundo, después por el tercero. ¿Me explico? Sí. Pero si es voto preferencial, el elector escoge el candidato que sea. Aunque sea el último escogido en, en ese partido. Y, y, y posiblemente porque es el, el que haya dado más dinero a electores para que voten por él. Y que era un conflicto entre los partidos. Pero, pero yo digo que... El, ¿Pone, incluso eh, Perdóname, sí. el problema básico no es ni siquiera si hay conflicto, no. Si es, no, es, es que es una negación a la democracia interna. Escojamos los candidatos con primarias transparentes en los partidos políticos. Escogidos esos candidatos de esa forma, con transparencia, democracia interna, entonces se postulan en el orden y que fueron escogidos. Democracia interna significa candidato presidencial, lo escoge el PLD. Si el PLD quisiera escoger un candidato presidencial que no fuera del PLD, tiene derecho a eso. Pero si el PLD va a postular a una persona, no puede ser posible que sea de fuera que se escoja. Es más, eso también, si eso se aprobare, aquí hay un problema. Eso viola una decisión de inconstitucionalidad declarada, en el 2005, que señaló la Suprema Corte de Justicia entonces que las primarias simultáneas con padrón abierto o, o como sea, eran inconstitucionales, con padrón abierto y simultánea. Si eso, y luego el artículo 277, creo que es, de la Constitución establece que todas decisiones de inconstitucionalidad adoptadas ante el 2010, son irrevisables, no se puede revisar. Por tanto, esa decisión vincula a lo que podamos hacer ahora. Yo soy de lo que voy a ir al Tribunal Constitucional si es necesario para que se respete la Constitución también. Como soy abogado en ejercicio, tú estás ahora mismo en mi oficina de abogado, ¿verdad? Yo en eso no voy a renunciar. Aquí, y yo sé que Leonel no va a renunciar a eso. Y no estoy hablando por él. Sencillamente sé porque conozco su naturaleza y su forma de ser. Prudente, un hombre dedicado y consagrado a esta sociedad. Y el pueblo lo tiene a él como una figura a respetar. Tres veces presidente de la República Dominicana, y todavía la gente lo ve como si estuviera empezando, como candidato presidencial. Ahora bien, su problema no es ser candidato presidencial, su problema es el respeto a las instituciones y al orden establecido en las leyes y en la constitución a las normas a las reglas de juego o respetan las reglas de juego o aquí se rompe la baraja Doctor, entiende usted que de aprobarse la ley de partidos con, primaria, con padrón abierto el padrón de la Junta se repetiría en el PLD lo que muchos entienden que pasó en el PRD en el match Miguel Vargas versus Hipólito Mejía donde muchos sectores dentro del PRD ¿Creen que otros partidos influyeron en la selección de Hipólito Mejía y también de que el Estado, quien es que más dinero tiene, puede influir en la selección del candidato? Eso yo no lo sé, porque eso puede decirse hasta que fue una justificación, una especulación. Yo te puedo decir lo siguiente. Aún en, en el orden establecido actualmente en términos legales, un partido político puede decir, bueno, yo voy a hacer mis primarias con padrón semiabierto se me abierto quiere decir, con los miembros de mi partido y todo aquel ciudadano que no esté en otro partido y que no tenga el padrón de otro partido. Es una decisión del partido. Todavía se la quiere hacer con todo el mundo. Es una decisión del, part del partido de que se trate hacerlo así. verdad eh, y, y lo que eso se derive de ahí es otro problema. Ahora, si tú me dijeras a mí ¿Está trillando el PLD el mismo camino que trilló el PRD desde el 78 para acá? Yo te voy a decir que sí. ¿Sí? Estamos sencillamente eh, eh, desarticulando este partido. Como desarticularon ellos a su PRD. Ellos no entendieron que hubo un cambio importante en la sociedad mundial y en la dominicana más que cuando ellos mismos ganaron en el 78, el PRD, ahí empezó a ejercerse el tema del derecho político, los derechos políticos, derecho a organización, derecho a tu poder te expresar, etc. Pero unos pocos años después, muy pocos años después, empezó el tema sobre los derechos económicos y sociales, que ya es una generación de derechos eh, eh, mucho más actual que lo anterior. ¿Y qué resulta? Balaguer le gana a ellos luego en el 86 por eso, porque Balaguer hizo formulaciones económicas. Y nosotros ganamos en el 96 justamente por eso. Y del 96 a la fecha hemos llevado a esta sociedad de 18 mil millones de dólares en su Producto Interno Bruto, que es la riqueza que se produce en un año, a 67 mil millones de dólares, que fue lo que se produjo el año pasado como Producto Interno Bruto, el PIB, como se le llama también, hemos logrado un crecimiento económico importantísimo. Ahora, aún cogiendo por el camino correcto del crecimiento económico, de la estabilidad macroeconómica, estamos incurriendo en algunos problemas partidarios que nos llevan hacia la ingobernabilidad. Y la ingobernabilidad implica desestabilidad económica y de crecimiento también de la economía. La ingobernabilidad no es más que el conflicto político llevado a un plano de desarticulación de la sociedad. Entonces, eh, hay cosas que, que nosotros como partido político y nosotros como sociedad tenemos que hacer valer. Yo le diría a los amigos televidentes, amigos oyentes de tu programa, que en esto ya no es un tema de partido, que apoyemos el tema de, del esfuerzo que hay que hacer a los fines de darle cohesión, al Estado y a la sociedad dominicana, hacer respetar la regla de juego. Hagámosla respetar. Bien, vámonos a si una regla Si la regla de juego dice, ¿no? prohibida la, la reelección, y dice y para hacerlo tiene que llenar este procedimiento constitucional, no hay problema si lo llena. El tema es llenar el procedimiento constitucional. ¿Qué lo es lo que ha faltado? Lo que pasa es que se sabe que el pueblo no va a apoyar de ninguna manera una reforma constitucional de nuevo. Estamos jugando con lo que nunca se ha jugado aquí con tanta eh, peligrosidad como se jugó cuando se de, depuso a Juan Bosch. Cuando se tumbó Juan Bosch, se tumbó la constitución del 63. Y este pueblo peleó en el 65 para restablecer esa constitución. Bueno, interesante ese planteamiento porque a raíz de que la República Dominicana, desde su fundación, ha tenido muchos hechos históricos traumáticos. Ningún presidente, doctor, en el ejercicio de sus funciones, ha propiciado una modificación a la Constitución en dos ocasiones para reelegirse. Entonces, eh, No, no, pero que lo haga Hipólito, lo haga Balaguer, ese no es el caso. Eso, eso es harina a otro costal. Que lo hagamos nosotros. Un partido que se origina en la Trinitaria, que se origina en el... En la corriente de Duarte, que se origina justamente en tratar de completar su obra. No, no. Completar la obra de Duarte significa fortalecer el Estado. Y uno de los objetivos fundamentales del PLD es completar la obra de Duarte. El otro objetivo, ir hacia los derechos económicos y sociales, que Duarte no lo podía tomar en cuenta, porque en los tiempos de Duarte lo que había y se, y se invocaba eran los derechos del, hasta del hombre ni siquiera de los de los humanos de los seres humanos del hombre ni siquiera se incluye a la mujer me explico la mujer viene a incluirse en sus derechos por ejemplo derecho al voto a elegir a elegir y ser elegido ya a mitad del siglo pasado incluyendo en este país cuando un evento es importante en las naciones unidas pero de, de hablar de ahora es significa completar esa obra significa irnos hacia los derechos económicos y sociales y en consecuencia superar la exclusión social. La exclusión social no solamente la pobreza. La exclusión social significa también la falta de oportunidades para usted desarrollarse en una sociedad. Usted puede haber sido haber estudiado maestría como hay muchos jóvenes andando por ahí y no tienen la oportunidad de participar en nada. Tan excluido. ¿Deliberadamente excluido No, por un desorden que hay en gran medida en todo y porque además está frenada ahora. La sociedad en este momento está frenada. Muy bien. Doctor, vámonos a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a conversar con el doctor Franklin Almeida sobre la seguridad ciudadana y sobre el grupo social o el movimiento cívico social Marcha Verde. No se vaya y en breve regresamos.